Sí, bueno mi gente, seguimos aquí. Con este mismo snap se puede hacer, el snarch, <ríe> americano. Entonces ahí vamos a hacerle como un bailoteo con, con el paneo. Heavy. Pero ese no va ahí, se lo ponemos un ejemplo, se lo podemos poner aquí. sonido ese sample lo copiamos okay, porque llevo el flow chévere, este ecualizador ya esto es sencillo ya aquí ponerlo nada más que suene la frecuencia baja este se lo hace mucho el rd a los dembow. que lo que es? que lo que es? una vaina heavy es no era para, esto no era para, no para no era para. ¿A qué? ¿Qué tal el error? tan importante viene la suerte que yo me acuerdo esta es la vuelta entonces le damos aquí Si va otro replico, repiquema. <coughs> Bueno, mi gente, el paso que yo le adelanté, adelanté ahí fue copiar las pistas. La Eso fue lo que yo hice ya. Pero seguimos. Pero seguimos. Vamos a hacer otro repique más gente ustedes saben que a uno no le salen toda las idea sí, porque ustedes saben que son dos cosas en una que no está haciendo está grabando y también está produciendo entonces el lío no no tiene la misma cabeza, no no tiene la cabeza igual Esto no es tanto de, de cómo vaya, sino cómo suene. ¿Ves? Porque uno trata de que uno lo que busca más, que suene bacano, porque esto es un bow Esto no es esa música que llevan una regla así constante. Esto no es así. Esto es como suene bacano y tripión, que los tigres le tripé para bailar y va. Esto es un repeat. Ahí suena bacán, ahí se lo podemos dejar los dos juntos que suenan bacán. Y otra cosa, mi gente, yo trabajo fluyendo. Yo no nunca me siento de que la guasa así o me tiene que quedar así. No, yo trabajo fluyendo. Lo que me salga, eso es lo que me llega a la mente. Eso yo toco. Pero es... esto aquí yo lo muevo esto aquí el, el delay para que se quede para que siga para que haga como una repetición después que pase que el sonido se, se escucha así bacano, como en la película de, de terror una vaina bacana pone a casa grande. Yo terminé este instrumental, ustedes me dicen si se lo subo, si ustedes lo quieren. A partir ustedes escuchándolo, viendo el tutorial, sacan ideas, lo necesito, yo se lo subo, uso libros para el que lo necesite o lo quiero usar. <risa>